sumado nuestro compañero Facu Kaila, Hola, colombista Facu. de deportes del programa Buenas, y te la bienvenida porque a continuación oh, traemos Dios. una entrevista muy bonita con un deportista mendocino que se ha destacado en el torneo sudamericano de natación. Él es César Antúnez y nos trae a la provincia la medalla de oro, nada más y nada menos. Le damos la bienvenida a César, que está del otro lado. Bienvenido. ¿Cómo estás César? Bien? Hola, bueno. Hola César. Hola, buenos días. Buen día para todos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien contentos César. de tenerte por acá y primero que nada, felicitarte por este logro. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por la invitación a Facundo. Eh, muy contento con este resultado. Eh, muy bueno también poder compartirlo con ustedes. ¿sí? ¿Seguís en Colombia? Sí, sigo aquí en Colombia eh, aprovechando la, el viaje hasta acá. Claro, eh, para, Aclaro, eh, que disfrutaron un claro. poquito. Con la medalla de oro, sí. ahora tenés tiempo para turistear, para disfrutar, que no viene mal, por supuesto. <risa> sí, tal cual. Qué bonito. Lo, lo, cuando lo contacté a César me dice, me quedo unos días porque aprovecho el viaje, obviamente, Ay, la competencia. Sí. Bueno, obviamente las felicitaciones se extienden. Contanos un poquito, este, César, la competencia al sudamericano y panamericano que se disputa en Colombia, que es este, en el amateurismo uno de los eh, logros más importantes que se pueden obtener, ¿no? Mm. Sí, exacto. Este es un campeonato en la modalidad máster ¿sí? de la natación eh, y se desarrolló al mismo tiempo tanto un campeonato sudamericano y panamericano, ¿sí? que venían suspendidos desde el 2020 por la pandemia. Ajá. Iba a ser 2021, se volvió a suspender y finalmente se pudo hacer en el 2022. ¿sí? Explícanos por ahí para... Eh... Para los que no sabemos sí. es mucho la diferencia entre una competencia máster y una de profesional, ¿cuál es la principal diferencia de los años este, en cada una de las categorías? Bien, perfecto. La modalidad máster es una modalidad en la que no requiere tiempos eh, clasificatorios para poder participar, <risa> si es en elite o, o en primera. ¿sí? Y en la modalidad máster eh, se divide en las categorías. Eh, cada cinco años, ¿sí? 20-24, 25-29, 30-34, ah, que es la que estoy yo, ¿sí? uh -huh. eh, y así cada cinco años hasta, <coughs> hasta 100 años. Hay gente, hay una nadadora que participó de 98 años, por ejemplo. ¿No increíble. ¿no? Espectacular. Eh, Sí. Es una gran diferencia. Y consulta a César, también desde la ignorancia y para conocer un poquito más sobre estas competencias, vos allí te anotás como un nadador individual, o sea, vas como César o vas en representación quizás eh, del país, estás eh, en alguna categoría federativa, ¿cómo es que llegas a participar de un torneo sudamericano? ¿Cómo es la preselección también para llegar a estas instancias? Sí, todos los nadadores que participamos, estamos federados, y ¿sí? En Federación Nacional, eh, por intermedio de la CADA, que es la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, ¿sí? que es la que nos habilita a, a participar en este tipo de eventos. Bien. Y específicamente yo eh, represento a un club, ¿sí? El Club Petroleros IPF, de Cruz, entonces eh, vamos en representación, ¿sí? Del Club Petroleros IPF de Mendoza. ¿sí? ¿No viajé solamente yo? también conmigo, Joaquín Caricia, ¿sí? tengo dos representantes del club uh -huh. y de la provincia en participar de estos dos campeonatos. ¿sí? que tuvieron lugar del, del 21 al 28 de julio pasado, ¿sí? en la ciudad de Edric. Perfecto. ¿Y esta medalla de oro que te llevaste tiene que ver con un estilo específico en el que competiste? Sí, la medalla de oro fue en los 100 metros mariposa. Bien. Eh, sí. La carrera principal que yo venía preparando junto a mi entrenadora eh, desde, desde el principio de año, sí, cuando se presentó la posibilidad de, de participar. Eh, dijimos que sí, comenzamos a soñar eh, este viaje y esta competencia, así que nos hicimos a preparar muy firme. Eh, para poder lograrlo, César. ¿sí? ¿Qué, ¿qué esfuerzos hay que hacer o tiene que hacer alguien que nada, que quiere hacerlo este, de una manera amateur, pasar al profesionalismo que es muy difícil, este, tiene que disponer de un dinero, contás con sponsor, ¿cómo manejas esa cuestión? Porque es complicado, pagarse sí, un viaje a Colombia es Sí, sí, eh, eh, la verdad que fue un viaje bastante costoso para sí. Joaquín, para mí, porque lo, eh, lo bancamos todos de, de forma individual, sí, sí. con ahorros, okay. con ingresos propios. Claro. No, no recibimos apoyo de, de sponsor ni nada. Mm. Y teniendo en cuenta cuando comenzamos a planear este viaje, a principio de año, con un dólar a 200, creo, oh, y. cambió todo. Y, y en julio Otra estábamos compitiendo sí, ¿sí? viendo cómo el dólar subía, <ríe> subía <ríe> de forma exponencial. Eh, la verdad que. Eh, Pasan muchos deportes, digamos, por ahí la, la falta de apoyo, la parte privada o pública también, si sí, es claro. difícil, pero, pero sí. Y hay acá en Mendoza piletas de 25 metros, pero no hay de 50 que son en las que nadan ustedes, en las que compiten. Ah, mirá, no eso, eso es Exacto. importante porque no se preparan igual. Ah, claro. Tienen una, una desventaja. una desventaja, claro. las dimensiones. Exacto, en Mendoza no contamos con una piscina de 50 metros que sea climatizada, techada, mm. para poder entrenar eh, durante todo el año. Y sí. este campeonato en particular era en pileta de 50, ¿sí? Mm. Los, los tiempos, los récords, por ejemplo, que se hacen están divididos, son en pileta de 50 o en pileta de 25, porque hay distintos factores que modifican, ¿cierto? La performance, la distancia de la pileta, las vueltas que se hacen y demás. Entonces, cuando uno entrena en una pileta de 25 y luego va a una pileta de 50, eh, eh, es más dificultoso en sí sector, en la mayoría. Hay nadadores a veces que es la excepción, que no favorece una pileta o la otra, pero, pero sí, digamos, sería muy beneficioso para sí. la provincia contar no, con una piscina duda. de 50 metros cubierta. Por supuesto, para que nuestros deportistas pudieran prepararse eh, de mejor manera para encarar estos torneos tan importantes. Vos, César, además de la natación, te dedicas a otra cosa, tenés 33 años, me imagino que has nadado de toda tu vida, porque para construir tan bonita carrera hay que tener una trayectoria, pero para conocerte un poco más, digo, ¿cuál es tu vida cu cuando salís de la pile? Bien, cuando salgo de la pile sigo trabajando. Eh, uh -huh. Trabajo en el rubro de programación. Ajá, sí, mira mira qué bien. bien. Eh, así que eh, voy combinando entre el trabajo, el gimnasio, la pileta, volver al trabajo. fue eh. muy sacrificado el mundo sí. de la natación. Yo me acuerdo que sí. tenía compañeros en el colegio que llegaban con el pelo mojado porque habían entrenado Había antes de la entrenado. clase. Viste, los chicos que estaban en las requiere. competencias y demás. Hay que sacrificar sí. muchísimo para, para encarar una carrera tan profesional como, como la has pensado vos para tu vida. Sí, exacto. En una época, eh, cuando estaba en la secundaria, sí, por ejemplo... Sí. Eh, había, había una época que entrenábamos en invierno de 5 a 7 de la mañana. ¡Ay, qué portador, eh, qué voluntad! 5 voluntario. a 7, ganas. Manita. De 5 a 7 de la mañana, sí. sí. Y luego al colegio, claro. y después a la tarde de nuevo otro club. ¿Y a qué edad empezaste? ¿Cuándo descubriste este amor por la natación? Empecé a nadar de muy chico, 4 o 5 años que aprendí claro. a nadar. Claro. Eh, mi mamá ha sido nadadora también y ha sido campeona mendocina y ah, muy bien. Entonces, claro. bueno eh, Ella fue quien inculcó este deporte en mi ¿Y bueno, de te... ahí comencé a nadar sí. y, eh, y continúo así. No, en cuanto más. a las competencias, uh -huh. en 2008 sí fue mi última competencia grande, que fue un sudamericano Perú, uh -huh. en el 2008. Y luego volví a retomar la natación cuando se habilitaron las piscinas luego de la pandemia. Uh -huh. bueno, y bueno, comencé a entrenar nuevamente a conciencia. Uh -huh. con Pero a volviste a... con todo, te digo, porque este logro... Este más de, mil, sí, la que es... más de mil participantes, César, en, ah, en la carrera, en el sudamericano y panamericano. Sí, la verdad que sí. Muy buen nivel y una cantidad enorme sí. de, de nadadores sí, de, de, pasa, de toda América. Sí. Panamericano pasa César, incluye los países del norte. Que por ahí, este me imagino, ¿no? en esto de que explicabas al principio de las categorías máster, de que son cada cinco años, que bueno, en la elite, el, el profesionalismo, llega un momento en donde no podés competir más y muchos se bajan a, a este tipo de competencias, ¿no? Sí, exacto. Eh, en la categoría elite, a ver, el nadador deja de nadar a los 30 años, ¿sí? 22, muy joven. Hay claro. dos, sí, menos a esa edad, ¿sí? Por temas laborales y demás, sobre todo sí. en, en Argentina. Hay otros países, digamos, donde la natación sí es una profesión y la uh -huh. persona se dedica a eso y cobra, ¿sí? Claro, claro. Los Juegos Olímpicos, nadadores de nombre internacional. Pero en este caso, digamos, en particular, sí, los nadadores que dejan la elite eh, se pasan a máster, ¿sí? Entonces, a okay. partir de los 30 años, eh, entre los 30 y 40, es una categoría muy muy fuerte, sí, de mucha eh, exigencia, porque hay nadadores de, de primerísimo nivel que estuvieron compitiendo hasta el año pasado, tal vez, eh, en el ¿Y cómo ves el deporte acá Amanda. en la provincia, César? Ves que los chicos por ahí que sueñan con hacer una carrera profesional... Tiene las posibilidades? Bueno, más allá de esto que nos comentabas, que una pileta un poquito más extensa le vendría muy bien a, a estos deportistas. ¿Hay chicos destacados acá en la provincia? ¿Hay potencial para seguir creciendo en este sentido? Sí, hay mucho potencial. En Petroleros y PF hay nadadores eh, también de élite con títulos nacionales. Uh -huh. eh, Nombrar, por ejemplo, Valentina Pojés, quien también estuvo compitiendo para Chile, sí, a préstamo. Uh -huh. eh, Yamil Aracena, otro nadador que se fue a nadar a Brasil, sí, salió Bien. de Petroleros YPF y ahora eh, se fue a vivir a Brasil, porque el club lo tomó de allá, eh, estudia y, y compite para allá. ¿sí? Muchos nadadores en busca, ¿cierto?, de una carrera deportiva. Eh, con mayor proyección, sí, uh -huh. terminan yéndose a otro país, sí, pero han, eh, se han criado básicamente, sí, se, eh, han salido del semillero que hay en IPF. A raíz de esto, César, este, me parece importante marcarlo, el 2020 fue un año difícil para todos y en todo tipo de ámbitos, pero para la natación afectó muchísimo, de hecho, Delfina Piñatelo, sí. nada, gran los estaban cerrados. Claro, que mostraba cómo había tenido que entrenar cuando no tuvo un buen resultado en el sudamericano y demás, en una pileta de dos por dos de un hotel entonces fue un año durísimo. ¿No pudiste entrenar nada durante ese tiempo? No, durante 2020, no, recién eh, octubre, más o menos, creo, se habilitaron las filetas. Uh -huh. eh, y algunas con un montón de protocolos. ¿sí? Eh, pero la natación es un deporte muy completo, pero a la vez muy complejo. sí. Entonces, ante la falta de agua, de una piscina así, el nadador, digamos, eh, pierde, pierde un montón de, claro. de capacidad. Es decir, de, no, sin duda. no hay cómo reemplazar tal eh, cual lo que se hace en el agua así con cualquier tipo de ejercicio de gimnasio o, no, de, sin, de dudas, sin si, dudas si bien ¿Cómo? los otros ejercicios sí. son complementarios para el agua pero no hay cómo reemplazar el eh, la pileta el, el, el, agua. Con el agua claro, claro. claro. Tal cual César, para ir cerrando ¿cómo sigue este año para vos? ¿cuál es tu próxima competencia? ¿te vas a seguir preparando ya de cara a, a otro torneo? Sí, la verdad que con los resultados obtenidos, muy contento. Entonces, con, eh, de cara a seguir apostando a mejorar aún más. ¿sí? Eh, uh -huh. En octubre, eh, primer fin de semana, está un campeonato en Chile, ¿sí? la Copa España, al cual vamos a asistir. Buenísimo. Y, y también en el mes de octubre está el campeonato nacional, eh, oh, en Parque Roca de Buenos, Buenos Aires. Aires. Eh, sí, el objetivo es poder asistir a los a los dos campeonatos de octubre. Bueno, que sea con todos los éxitos. Ya con esta medalla de oro te digo que la Yo antesala sí, por eh, eh, eh, va, viene muy bien, así que seguramente vas a tener un buen rendimiento. ¿Vos y Joaquín van este, a la Copa de España y al Nacional o solo vos? No, vamos los dos y más nadadores bien. también de IPF, sí, que nos tengan. Ah, buenísimo. por Elín. las distancias, obviamente, es más fácil que vayamos mayor cantidad de nadadores. Por supuesto. Claro, bueno, claro saludo sí. entonces a toda la gente de IPF de que se ve Oye. que tienen un, un gran Oye. semillero ¿Sí? y, y deportistas pero, también adultos pues, bueno. a los que les va muy, pero muy bien. César, gracias por sí, este claro. ratito. A seguir disfrutando de Colombia. vaya váyase a la playa. <risa> <risa> lo liberamos. Todo lo mejor. <risa> Ah, ahora está lloviendo, está un poco nublado, pero ya enseguida sale el sol seguro. Qué lindo, Qué lindo no bueno, esa. a disfrutar, disfrutar César. a disfrutar, no. beso grande. Bueno, si me dan un segundo no quiero dejar pasar de mandar saludos a mi hijo, a, a mi hijo Manuel que está en Mendoza, bueno y a toda mi familia que algunos deben estar mirando, amigos y que la verdad ah, todos a ver, han apoyado para que podamos eh, con Joaquín venir a competir acá. Qué con bueno. El, el resto del equipo de IPF, entrenadores y demás. En, por supuesto. Los saludos entonces a todos los que apoyan este gran sueño de César. Nos vamos a la pausa, chicos, vamos a César. Vamos. Lo despedimos, le mandamos un beso enorme Chabón, y que disfrute de Colombia, la de las playas, el lugar y Ay, el ambiente que se rico. retoma ya. Qué buena onda, chicos, competir en Colombia. Después qué te tío, queda tío, disfrutando. Te disfrutando. ¿Quién pudiera?